Bueno, esta es la segunda parte de, de la transmisión, lamentablemente se, este, se ha perdido la conexión, pero vamos a este, seguir ahora con esta, eh, con esta segunda parte. Ahí desbloqueo la sala y ahora sí estamos ya tomando esta, eh, eh, esta transmisión. ¿sí? Vuelvo de nuevo a Facebook, seguramente vamos a tener aquí una, eh, una nueva transmisión. Le voy a volver a mandar al grupo este segundo link, y el que desea este, anotarse, seguramente, o, o, o sumarse, va a poder hacerlo, ¿sí? Así que ahí vamos con esto. Copio, copio la... Bueno, ya mandé ahí, sí, Vero, eh, Verónica Ojeda me dice que se había cortado la transmisión, tiene razón, eh, ahí mandé el, el link, así este, se cortó y mandé el link. Bueno, vamos a... Este, y mandé, perdón, ¿eh? porque estoy haciendo todo acá en el momento. Eh, esto es totalmente en vivo, perdón la desprolijidad, pero estamos con esta en esta situación. Ahí entró Ingrid, bien, ahí volvió a entrar Vero, bien, y supuestamente eh, volvemos a estar en vivo y estamos nuevamente transmitiendo a partir de, eh, de, esta, de esta segunda transmisión de, de Celebremos la Recuperación en la página, pero también en, nuestra, en nuestro espacio de estudio de Santiago. Yo les estuve mandando, si ustedes... Eh, han, han visto, eh, yo les estuve mandando una eh, un, un PDF que tiene, si lo vieron, un poco el comentario de lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde, en esta, en esta noche, y ahí está, Ketty me dice que ya está conectada, muy bien Ketty, gracias, gracias a los que se están eh, conectando y, y, y están poniéndole mucha onda a esta transmisión porque... Lamentablemente eh, lo que nos pasó es que el internet no está funcionando de una manera estable y por eso se me ha cortado, perdón, eh, perdón por, esta, eh, por esta nueva eh, interrupción. Ahí estoy ya en vivo nuevamente, hola Daniel, ahí dice que eh, entraron de nuevo Daniel Zanetti, qué, qué gusto que puedas estar allí, eh, y bueno, gracias a los que están aquí en vivo, Vero, eh, volvió Vero, bien Vero, gracias. pero Ojeda también volvió, así que eh, ya estamos retransmitiendo eh, para, para Facebook también, así podemos eh, estar todos juntos. Bueno, como les contaba, yo les había este, mandado una, eh, un, un estudio de, eh, o, o unos apuntes sobre Santiago, y yo les había este, puesto allí... Eh, esta, esta pantalla que ahora les estoy compartiendo, espero que esté saliendo en vivo, ¿sí? estoy compartiendo esta ventana, que tiene que ver con esta semana y con los versículos que vamos a estar analizando en esta nueva semana que estamos comenzando de nuestro estudio de Santiago. Todos los martes a las 20 horas nos juntamos eh, a través de la virtualidad, también a través de, la, eh, de, de, de internet, obviamente, y nos estamos juntando justamente para poder estudiar eh, y compartir y reflexionar sobre este libro maravilloso que el Señor nos dejó en su palabra, que es el libro de Santiago, escrito eh, probablemente por su hermano, por un, un hermano de, de carne de Jesús, Jacobo, y estas palabras que estamos analizando el día de hoy, vamos a estar eh, viendo el capítulo 3 y los primeros 12 versículos de este capítulo 3, muy, pero muy, eh, muy, pero muy profundo este pasaje. Miren, se los voy a leer, estamos hablando con la, o estamos eh, trabajando con la versión Reina Valera 1960, y vamos a leer el texto, el texto puro, ahí estoy viendo que está saliendo en imagen, está saliendo en la, eh, en, en la pantalla, voy a tratar de agrandar un poco el texto para que lo puedan ver un poco mejor, ¿sí? y podamos compartir este texto, ¿eh? que está aquí en el eh, capítulo 3, versículos 1 al 12, ¿sí? Y dice así, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿sí? Así dice la palabra. Sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto,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 Eh, Silvina, Gómez, muchas gracias. Este, el versículo para memorizar de esta, o el versículo clave de esta semana va a ser el capítulo 3, versículo 10. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así que este va a ser nuestro versículo clave. Y yo quiero que vayamos analizando texto por texto, palabras por palabras, porque es muy, eh, también como dijimos recién, muy profundo este pasaje, porque nos habla justamente de algo que estamos totalmente eh, de acuerdo todos, todos ocupamos nuestra, eh, nuestra lengua, todos ocupamos nuestro, nuestro habla, nuestro hablar, para poder comunicarnos todos. ¿eh? Y entonces en nuestro hablar, lamentablemente, lo que nos suele pasar es que nos equivocamos, ¿o no? Este, algunos de, de los que estamos aquí presentes y los que nos están viendo por eh, Facebook, eh, puede admitir y puede decir, sí, yo me equivoco con las palabras, sí, yo me equivoco con las expresiones, sí, me equivoco este, con, los que, con, con lo que digo y que después me arrepiento de lo que digo, porque evidentemente esto suele pasar acá con los que están en nuestra, en nuestra sala. ¿sí? ¿Les ha pasado alguna vez...? que han dicho algo y luego se arrepintieron? ¿Nos quieren compartir si es que lo desean así? sí. Hola Vargas, hola, hola Natán Vargas que también está aquí. sí. ¿Alguno de los que están? ¿De las chicas que están aquí? Y por lo general cuando uno se enoja, siempre después se arrepiente. Viste que la palabra dice, airaos pero no pequéis. Pero cuando uno se enoja, suelta por su boca cosas que en el, a veces uno, a medida que las va soltando se va escuchando y en ese momento, este, como ahí dice, no es una, una porción tan pequeña del cuerpo llena de veneno mortal ¿no? y, y a todos nos pasa Que en algún momento este, uno suelta por su boca cosas que, que después se arrepiente Y tiene que pedir perdón Sí, lo, lo más trágico es cuando estamos bien enojados O cuando estamos muy airados, como dice no eh, la palabra Y eh, decimos cosas que lamentablemente eh, no tiene vuelta atrás. ¿No te pasó decir alguna vez frases que eh, ya no tiene vuelta atrás, que no hay manera de, de solucionarla, de, ni de dibujarla? Ahora María Claudia, ¿sí? Vero, dice, Vero Ojeda dice, sí, eh, es tu gran problema, sí, también es el mío. Y creo que de, lo, de la mayoría de los que estamos acá, nuestras expresiones, nuestras palabras, ¿no? Cosas que nos, eh, nos ponen mal. Eh, no sé si les pasa a ustedes, cuando después pensamos, nos enfriamos o reflexionamos de lo que hemos dicho, eh, nos ponemos mal, porque decimos, ¿por qué no tuve un freno? ¿Por qué no eh, paré eh, en, en tal momento? ¿Por qué no dije otras cosas? ¿Les pasó algo parecido? ¿No es cierto? Eh, ¿Quieren compartirlo? Eh, si, es que, si es que desean, si no... Seguimos porque creo que nos vamos a profundizar sobre esto, ¿no? Sí, este, Daniel, en enojos, Daniel Esteban Zanetti dice, en enojos por la boca se manifiesta nuestro carácter, ¿sí? Nuestro carácter, ¡ay Dios! Y, y tenemos, eh, sobre todo lo, el, el pueblo latino, que, que, que somos todos aquí este, eh, de ascendencia latina, somos muy pero muy eh, enojones, nos enojamos eh, y no medimos las consecuencias, ¿no? Eh, oramos, oramos por esto. Y, y bueno, ¿qué les parece si vamos al texto puro y comenzamos a analizarlo? Vamos a, a, voy a volver a, a compartirles allí mi, mi, mi pantalla para que podamos seguir eh, viendo este, este análisis que, eh, o este, este resumen que yo había hecho, ¿sí? Voy a los apuntes de eh, la semana que... Que, que aquí les estoy compartiendo, ¿sí? Bueno, el 3.1 dice, no os hagáis entre vosotros muchos maestros, ¿sí? El verbo hagáis es gineste, que está en, en presente, ¿sí? Es un modo imperativo, es una voz media, y esto significa eh, detener algo que ya se está haciendo. ¿Qué es lo que suponemos nosotros con este, con este eh, análisis textual, no? que evidentemente el apóstol Santiago no era que quería restringir el, eh, el ministerio del de maestro, de los docentes o de los que enseñaban la palabra, pero sí que este, no sean algunos eh, muy livianos en su preparación, ¿sí? para que este, no tengan una, eh, una, una, un, un ánimo de enseñar a aquellas personas que todavía no estaban aptas para enseñar, ¿eh? porque nos encanta, eh, eh, muchos de nosotros somos docentes, ahí tenemos una docente eh, aquí en la sala, a, a, a Vero, este, Vero Repollo, es una docente de alma, ¿sí? este, años de docencia. Bueno, el docente le encanta enseñar, los docentes enseñamos, nos encanta enseñar yo, este, veo que muchos de los que están eh, compartiendo este estudio también son docentes. Ahí este, Silvina también es docente, eh, Daniel y Marcela también son docentes, y hay muchos más que son docentes, y esto no está diciendo que no nos hagamos este, maestros, sino que nos va a estar hablando de la aptitud porque hay un, un, una sentencia, dice, sabiendo que recibiremos mayor juicio. Y esto es muy pero muy fuerte. ¿Por qué? Porque significa que en este caso, eh, Santiago, el apóstol Santiago o Jacobo, el, el apóstol hermano de Jesús, está hablando en personal, o está poniéndose dentro del grupo de los que enseñan, ¿Sí? recibiremos, dice, Lemsometa, sí, ¿Eh? es un futuro eh, indicativo, y este verbo es algo de, que va a cumplirse, y obviamente, este, él está diciendo, nosotros vamos a recibir, y justamente cuando eh, lo pensamos, decimos, ah, acá hay una condición, yo voy a estar siendo juzgado, futuramente, con mucho más detenimiento, porque estoy enseñando, o porque estoy siendo un maestro, estoy siendo alguien que está mostrando. Hola Edith Pérez, ahí se sumó Edith, bendiciones, qué bueno que puedas estar con nosotros. Dice en este apunte, el apóstol Pedro habla acerca de los falsos maestros, los pseudo didascaloi, ¿sí? que van a introducir encubiertamente herejías Destructoras y aún negarán al dueño que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto dice segunda de Pedro 2, 1. Entonces, esta advertencia viene para todos nosotros, viene para los que enseñamos, viene diciendo: ojo, no es tan sencillo que nos hagamos este, maestros. Bien, el versículo 2, que es el versículo que estamos. Este, ahora abordando, dice, porque en muchas cosas tropezamos todos, ¿sí? Eh, obviamente que mmm, aquí lo que está haciendo Santiago es eh, ponerse como un, un maestro y dice, capaz de frenar también todo el cuerpo. Qué bárbaro esto, ¿sí? Este, la frase o, o la expresión, si alguno no tropieza en palabra. ¿Sí? Es un condicional Si alguno no tropieza Y cuando dice el tal es Varón perfecto Cuando habla de la perfección Está hablando de una palabra en griego Teleios Que claro, significa sí. completo sí. Completo, sí. Como la ¿Sí? completo. Si Se usa no esto, referente a los sacrificios Para indicar Que eran no... sin tacha ¿sí? Y dice que en la septuaginta Era para describir también Algo que es sin defecto. Éxodo 12.5 habla de esto, del de sacrificio sin defecto. Perfecto, ¿sí? Perfecto en él. Ahí se está sumando a la sala alguien más. Ah, Daniel, qué bueno. Hola, Dani, qué bueno que te puedas sumar a la, a la sala acá también, ¿sí? Qué bueno. Este eh, Telerios, en el Nuevo Testamento también este, Pastor, similar a la, a la Septuaginta. Eh, eh, Pastor, sí, hay sí te alguien escucho. que no tiene, que se escucha como que, no sé si es de las pantallas o de Facebook, se escucha como que acopla. Hay alguien capaz que, que no tiene ah. la, el micrófono apagado, que se escucha en directo y después se escucha. Eh, inclusive lo que yo hablo también Se está escuchando que Se, escucha se está escuchando doble el sonido sí, sí, sí O alguien que está hablando Bueno A ver, vamos a ver si hay alguien que Ahí dejé de compartir Un segundito y vamos a mirar Si hay alguien que está hablando eh, O quedó este, Quedó abierto el micrófono Le pedimos que lo cierre ¿Sí? ¿Sí? ¿Creería? Ah, Dani. Daniel. Sí. Es, tu, es tu micrófono que está abierto. Ahí está. Gracias, muchas gracias Dani, este, porque se estaba repitiendo, gracias, se estaba repitiendo la, la señal auditiva, perdón. ¿eh? Bueno, sigo compartiendo eh, nuestro material, ¿sí? Ahí voy a compartir... La, el apunte que estábamos teniendo. Muchas gracias. Gracias, este, Vero, porque eso hace a la calidad de, auditiva de todos los que están eh, también a través de Facebook. Bueno, dice, la palabra perfecto es completo. sí Y cuando habla de varón, ¿sí? aner, significa una persona, eh, aquí obviamente que está hablando del sexo masculino, pero está hablando también de las personas en general adultas. ¿sí? Varón, aner, este, va a eh, contrastar perdón, con los niños, con los infantes. Paidón, ¿sí? Este, entonces, eh, varón significa alguien que es este, mayor y que va a evidenciar algo que es fundamental para enseñar. Madurez espiritual. Madurez espiritual. ¿Qué es lo que, en verdad, cada uno de nosotros está... Eh, de alguna manera apuntando hacia ello. Cada uno de nosotros queremos tener madurez espiritual. ¿Y qué es ser alguien maduro espiritualmente? Bueno, lo que está diciendo aquí Santiago, es alguien que puede controlar, capaz, es capaz. La palabra capaz es dunatos en griego, ¿sí? Tiene la fuerza, el poder, la capacidad... De hacer algo. O sea, tiene un, un concepto de un poder dinámico que va a generar fuerza. Es, esa capacidad va a ser para controlar, para kalinobogesai, ¿sí? una palabra compuesta en griego. Kalinas es el freno. Y hago guiar. O sea que le puede poner freno. ¿no? Tiene capacidad, tiene esa fuerza espiritual para poder controlar justamente su dicción, su habla, su lengua, su manera de expresarse, que es el problema que estábamos hablando recién. Entonces, ¿por qué habla de la perfección y habla de la madurez? Porque evidentemente nosotros, vos, yo, necesitamos esa fuerza espiritual para poder refrenar nuestra lengua. ¿Cuántas, cuántas cosas? Eh, se me está pasando en este mismo instante por la mente, recordando palabras, recordando eh, situaciones, recordando frases que dije, que herí, y que no eh, quise lastimar, y, y ahora estoy arrepentido, pero ya las hice. Y seguramente a vos te estás pasando. ¿eh? Ya las dijiste, ya las soltaste. Y el que está enseñando y por eso se está poniendo en primera persona, Santiago, Jacobo, se está poniendo en primera persona, y cada uno de nosotros nos ponemos en primera persona, va a ser juzgado por sus palabras también. Porque sus palabras están teniendo ese peso. Y por eso, vos y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para tener ese poder, para refrenar esas palabras que salen sin sentido de nuestras expresiones, de nuestra boca, dice Santiago. De mi boca, de tu boca. Yo necesito poder del Espíritu Santo para que el Señor pueda darme esa capacidad de refrenar lo que estoy diciendo. De pensarlo cinco veces y de no hablar. Eso sería ser eh, eh, alguien maduro, alguien que tiene una capacidad de... Este, eh, de poder expresar palabras de sanidad y no palabras de maldad, o palabras de maldición. Qué tremendo es esto, ¿no? Olga, eh, ahí también nos está acompañando ahora, Olga, bienvenida, Olga, qué bueno que, que puedas estar sumándote aquí. Dice el versículo 3, pues si ponemos los frenos en, la bo en las bocas de los caballos, ¿sí? Qué buena esta expresión. Eh, yo sé que muchos de los que nos, está bien, nos están viendo aquí eh, son gente que eh, les gusta eh, andar en caballo o les gustan las actividades del campo, ¿no? Y qué bueno que es cuando uno eh, entiende cómo funcionan eh, estos animales. Hay, inclusive eh, hay una, una terapia que es la equinoterapia que trabaja con eh, diferentes eh, capacidades y está tremenda esa, esa terapia porque... Eh, no solo sirve para, para personas este, que quieren recrearse, sino también para poder hacer terapia de este, superación personal. Poner el freno en la boca de los caballos y poder conducirlos. ¿sí? Dice, pues si ponemos, eh, es una cláusula condicional, eh, caballos y POM, ¿sí? si ponemos ese freno en los caballos y lo sabemos conducir, ¿cuánto más nosotros podríamos dominar o controlar nuestra propia lengua. Los frenos es eh, tos calinos, sí, eh, que eh, no es solamente el bocado de, de las riendas, sino todo, todas las correas que pueden servir, este, eh, yo estoy haciendo así en, en, en, en la imagen, que pueden servir para que yo pueda conducir eh, a, al caballo hacia la derecha hacia la izquierda, hacia donde quiero llegar. Y este es el, este es el mecanismo que está utilizando Jacobo, Santiago, para hacernos reflejar. Hay toda una técnica que utiliza alguien que está este, sobre un caballo para que lo conduzca hacia otro lado. Hay toda una técnica, y esa técnica aplicada a, esta, eh, a este animal también me puede servir a mí para que yo pueda entender cómo funciona el Espíritu Santo en mí, para que yo pueda trabajar ese control de mi propia Lengua, ¿sí? los frenos, para que nos obedezcan y así controlamos todo su cuerpo, dice el versículo 3. ¿sí? Para que pueda llevarme hacia un lado, hacia el otro, el caballo, yo este, eh, puedo tener esa, esa capacidad de control. ¿sí? Nos obedezcan, ¿eh? dice el, el, el verbo obedecer es peistestai, eh, que significa este, ser persuadido, ser influido mediante la persuasión, ser convencidos para que me obedezca, para que mi lengua comience a ser persuadida a no decir palabras hirientes, palabras ofensivas, palabras, eh, malas palabras, maldicientes. ¿sí? El verbo controlar es meta hago, ¿sí? voltear o guiar, ¿sí? justamente llevar hacia la dirección que yo deseo que vaya. Y esto es eh, lo que eh, nos está diciendo esta palabra. Y yo lo estoy pensando en función de lo que me pasa a mí, y probablemente te lo comparto a vos, la función del Espíritu Santo en mi vida, guiándome ahora para que mi lengua no sea como un caballo que corre sin ton ni son, sino que pueda ser útil, pueda ser guiada, puede llevar hacia un lado y hacia el otro para traer sanidad, para traer liberación, para traer fortaleza, para traer reconciliación, y vos imaginate si esto comienza a suceder, y, y de hecho comienza a suceder, sucede, pero imagínate si esto se multiplica en cada persona que eh, comienza a madurar espiritualmente y a entender que sus palabras bendicen, sanan, liberan, traen paz, traen reconciliación, sus palabras eh, unen familias, sus palabras traen a las personas hacia un conocimiento de Jesucristo. Imagínate si esto comienza a suceder. Esto es una revolución del espíritu. Esto es una revolución, esto es un avivamiento. Y comienza cuando yo le digo, Señor, quiero controlar lo que digo. No quiero decir cualquier cosa. Quiero tener control de lo que estoy diciendo. Quiero tener esos frenos como los caballos, para que lo que digo pueda bendecir. Y si lo, hago, si lo hago yo, si lo haces vos, si lo hace tu hermana, tu hermano, esto termina bendiciendo no solo al pueblo de Dios, sino a la sociedad. Entonces, ¿qué, qué bárbaro lo que estamos viendo aquí. Esta es una clave para el avivamiento de nuestra Argentina, de nuestro San Luis, de tu barrio, de mi barrio, de mi casa. Esta es una clave. Palabras de bendición, palabras controladas por el Espíritu Santo, palabras que no salen sin ningún control, palabras que salen para bendecir, para, eh, para, para traer fortaleza, para traer paz, para traer sanidad. Yo mirando esto digo, Dios, vos estás haciendo algo maravilloso y me estás cambiando a mí, y seguramente que a los que eh, estoy mirando este, aquí por Facebook, a los que estábamos acá en la sala, también estamos compartiendo lo mismo. Estamos diciendo, sí, yo quiero, sé que Dios ya me usó antes y yo quiero ser usado, pero ya no esporádicamente, sino todo el tiempo ser usado por el Señor. ¿Sí? Y nos da otro ejemplo, en el versículo 4 dice, mirad también los barcos, ¿sí? Mirad también los barcos. Esta, eh, la, la expresión mirad es una, eh, una, una exclamación para llamarnos la atención a los que venimos leyendo el, el texto, y nos dicen, este, no se queden solamente con este ejemplo, vamos a, un, a otro ejemplo, ¿sí? Vamos a apuntar a otro ejemplo. Y dice, aunque son tan grandes, imagínate los grandes barcos, uno de los grandes... Este, eh, barcos que, que, que se hundió fue el Titanic, que hay películas y hay anécdotas de ellos, y justamente fue, este, eh, sufrió su, su hundimiento por no haber trazado un rumbo correcto, ¿sí? Dice que son llevados por fuertes vientos, ¿sí? Este, fuertes vientos, en ese momento no existía eh, el, la tecnología de los barcos a vapores, ni menos, obviamente, los este, barcos conducidos por... por motores de, de, de inyección, como los tenemos ahora, pero eran este, llevados por los vientos. Dice que son llevados por fuertes vientos y son guiados por un timón muy pequeño. Hasta el día de hoy existe el mismo concepto, el concepto de un timón que pueda estar guiando hacia dónde va el barco, hacia dónde están... Eh, llevando. Y vuelvo a ocupar la palabra este metagetai, o metagetai, metagetai, ¿sí? Es una preposición, ¿eh? son guiados, es una este, eh, eh, justamente como que el, el, el, el timón toma vida, ¿eh? un timón muy pequeño, ¿sí? este muy pequeño es este eh, pedayú, algo muy pequeño, en contraste con el barco que es enorme. Y esto nos vuelve a trazar la ilustración a nuestras propias vidas. Mi vida, tu vida, puede ser un barco enorme, precioso, hermoso. Algunos son yates de lujos, ¿sí? Su vida. Pero son guiados por un pequeño timón. Un pequeño timón. Un, un, un, un, un, un pequeño elemento. ¿Cuál es tu lengua y mi, y mi lengua? Y puede ser como ese gran barco que este, eh, hace miles y miles de viajes exitosos y que lleva familias y que, y que eh, causa mucha, mucha paz, o puede ser un barco que termina hundiéndose, como lamentablemente le pasó al Titanic, por no ser bien guiado, por no llevar un rumbo bueno. ¿sí? Y, y, y sigue diciendo, a donde el impulso del piloto quiere, a donde el, el que lo maneja... Lo lleva. O sea, vos y yo somos los que manejamos el timón de nuestra vida con nuestras palabras. Dirigimos el timón de nuestra vida con nuestras palabras. El versículo 5 dice, así también la lengua, y ahí este, tomó los ejemplos, ¿sí? Vimos los ejemplos. Tomó y nos lleva ahora a lo que quiere expresarnos. Así también la lengua es un órgano muy pequeño. ¿sí? Vos, tu lengua, mi lengua son... Muy, muy chiquititos, en comparación a todo el cuerpo, y dice, y se gloría de grandes cosas. ¿sí? Se gloría es ¿sí? auchei, hacer ostentación, hacer alarde. La lengua se gloría de que hace muchas cosas buenas, ¿sí? o muchas cosas este, visibles. Y Santiago dice, no nos quedemos con esto solamente, dice, mirad cuán grande bosque, Prende tan pequeño fuego. Si hay algo que nosotros conocemos aquí en nuestra región, en la región de, de San Luis, en la región de, de, de, de Mendoza, en la región de, de San Juan, de La Rioja, de Córdoba, son los incendios, los incendios forestales. Y vos mirás cómo comienzan los incendios forestales y a veces no podés creer una vela. Un, este, eh, un pequeño este, elemento cortante a veces que hace como este, lupa y enciende un fuego. Eh, descuidos nuestros, e y encienden eh, hectáreas y hectáreas de, de bosque, de, de, de, de campos, eh, hectáreas que podrían haber sido evitadas si hubiéramos tenido cuidado. Por eso los incendios forestales son algo este, que están eh, lamentablemente llevando eh, mucho, mucho daño hacia nuestras poblaciones. Y lo estamos viendo. Eh, eh, en Córdoba, eh, creo que el, ayer, en el día de la primavera, hubo unos incendios este, muy fuertes en Carlos Paz, pero aquí en, en San Luis nosotros vivimos viendo incendios por todos lados, y lamentablemente ocurren por pequeños descuidos, a veces intencionales, a veces no intencionales, pero que son descuidos que los podemos evitar. Lo mismo nos pasa con nuestras palabras. Pequeños descuidos. Pequeñas cositas que vamos dejando, ¿sí? Para que se encienda ese gran fuego. Y dice el versículo 6, y la lengua, acá ya la toma como la lengua es, cae ¿Eh? Es, esta vez una relación directa ahora, es un fuego. ¿sí? Es un fuego. Dice, tu lengua, mi lengua es un fuego. Es un mundo de maldad, un cosmos de maldad. Todo este, un sistema, un orden, al igual que el, que, que el orden mundial, ¿sí? todo un sistema de maldad. Todo un sistema. La, eh, la lengua es esto. ¿Sí? Tu lengua y mi lengua, cuando no está controlada por el Espíritu Santo, cuando la controlo yo, cuando la controlas vos, y no está el Señor por sobre tu vida y mi vida, mi lengua se transforma, tu lengua se transforma en un sistema, en un cosmos de maldad. En un sistema que no es que lo va a hacer una sola vez, lo va a seguir haciendo, porque eso es lo que te pasa y me pasa eh, a mí. Te pasa a vos y me pasa a mí nos damos cuenta que los patrones los seguimos repitiendo. Y repito el patrón, y lo dije se lo dije a mi hermano, se lo dije a mi vecino, se lo dije a mi hijo, se lo dije a mi jefe, se lo dije a mi subordinado, se lo dije este, al, al, al que me vendió, y sigo repitiendo ese patrón de heridas, de este, maldad de maledicencia, de maldición. Lo repito y lo repito porque es un sistema. Es un cosmos. Es el cosmos de maldad cuando no está controlada por el Espíritu Santo. Cuando yo no le doy el control al Señor. Y obviamente, lamentablemente, todo esto lo único que va a traer es destrucción. Porque esto es lo que trae. Y vos decís, ¿por qué se me destruyó mi familia? ¿Por qué se me destruyó este, mi proyecto? ¿Por qué se me vino abajo tal cosa? Y todo comienza, como dijimos, con un pequeño descuido, pequeños descuidos, pequeñas cosas que no le dimos el control a nuestro Señor. La lengua está puesta entre nuestros miembros, dice el versículo 6. ¿sí? Eh, está puesta ahí. Está establecida entre nuestros miembros. ¿Para qué? Para que este, sea una, un contaminante, eso dice, contamina, contamina todo el, el cuerpo si lamentablemente no está controlada por el Espíritu Santo. Y dice, prende fuego a la rueda de la naturaleza. ¿sí? Eh, eh, esa expresión eh, eh, es bastante eh, eh, eh, descriptiva, ¿no? Es como que eh, el, el ciclo completo de la naturaleza vuelve a encenderse fuego cuando nosotros no tenemos el control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y el versículo 6 termina diciendo, y es inflamada por el infierno, por la jejena. ¿sí? El infierno para los eh, israelitas eh, es un, un lugar de, de sufrimiento. Eh, jejena eh, está, o, o este, este vocablo, eh, está eh, en Josué 15, 8, 18, 16, en Isaías 31, 9. ¿sí? Es como conocido como el valle de los hijos de inón sí y es que se iba a convertir eh, como un, un valle de fuego al final del juicio final cuando la palabra jejena la utiliza el Nuevo Testamento el infierno ¿sí? eh, la utiliza mucho el señor Jesús en los Evangelios sinópticos y él va a entender o va a entender a la jejena como una realidad que ya existe una realidad preexistente eso nos dice Mateo 25 41, ya está existiendo la jejena. Y Jesús, para ilustrar a la jejena, mostró este, o, o hizo ver a sus discípulos el lugar donde se quemaba la basura. Y él decía, la jejena es como ese lugar, como ese lugar donde eh, se quema todo lo que ya este, está desechado, como ese lugar, eh, eh, como nosotros acá lo conocemos como las quemas. ¿Sí? Las quemas son esos lugares donde se quema Justamente basura, desechos Que ya no sirven Y esa jejena eh, eh, Está nuevamente eh, Simbolizada en el libro de Apocalipsis Cuando habla del lago de fuego Que arde con azufre ¿sí? Que van a ser eh, enviados este, el, el anticristo, la bestia Y este, eh, Satanás Obviamente, ¿sí? el adversario Allí van a estar siendo eh, Guiados, esa jejena tu lengua y mi lengua convierten en maldición cuando lamentablemente no están controladas por el Espíritu Santo. En los versículos 7 y 8 habla este, de lo que nos cuesta cuando no tenemos el control del Espíritu Santo, nos cuesta controlar la lengua. ¿sí? ¿Eh? Dice, este, porque eh, toda clase, para, para domar justamente, Toda clase, cuando habla de, de toda clase en el versículo 7, la variedad de, del reino animal, eh, y habla de que todos los este, animales han sido domados por el, el hombre. ¿sí? Todos han sido domados o, o gobernados eh, o controlados. Y lamentablemente los hombres hemos dejado mucho que desear con el reino animal. Estamos destruyendo especies. ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de controlar la natalidad de, de las especies y, y estamos destruyendo y los ecosistemas se están viendo afectados porque tenemos una, una voracidad por eh, consumir y consumir y consumir y, y, y, y estamos lamentablemente eh, quitando todos los recursos que Dios nos dio a nuestra tierra y lo estamos haciendo mal, entonces este, lamentablemente hemos domado a los animales pero también les hemos hecho daño a nuestro ecosistema y a, aún hasta en eso podemos ver... Algo negativo nuestro como seres humanos que no está habitando lo bueno en nosotros. Y lo estamos viendo. ¿sí? dice eh, Sigue el versículo este, 8, dice, pero la lengua ningún hombre la puede domar. Fíjate cómo, cómo lleva, ¿no? Eh, la lengua nadie, ningún hombre, y está hablando aquí del hombre como la humanidad, ningún ser humano, ninguna persona la puede domar. Y esto te pasa a vos y me pasa a mí, porque siempre decimos, ay Dios mío, ¿sí? No tengo ese poder, ese dunatai, no tengo ese poder para domar, para controlar, ¿sí? No lo puedo controlar, ¿sí? Y entonces este, eh, el, el apóstol eh, Jacobo o Santiago, como lo querramos este, nombrar, ahí nos pronuncia dos calificativos a la lengua. Es un mal incontrolable y está llena de veneno Mortal, ¿Sí? Acá decimos, eh, nuestra lengua parece lengua de víboras, ¿eh? porque viste que cuando te pica una, una serpiente venenosa, este, te puede llevar a la muerte. Y a veces decimos así, el mal, el cacos, eh, habíamos hablado del cacos, ¿no? del, de, del mal, ¿eh? el, el mal de una manera este, dañina, para dañar a la otra persona, ese cacos está en vos y está en mí representado con nuestras palabras. ¿sí? Y cuando dice llena de veneno mortal, es justamente un diagnóstico fatal. Un diagnóstico fatal, lleno, meste, saturado, repleto. Está lleno, lleno. Entonces, resumiendo, ¿qué dijo Santiago hasta acá? Sobre un diagnóstico, sobre el poder y la capacidad destructora de tus palabras, de mis palabras, como eh, eh, englobados en la lengua, eh, en el hablar humano. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo el apóstol? Primero, nuestra lengua, nuestras palabras son, es cansiosa. perdón, en versículo 5, es un fuego, versículo 6, contamina totalmente la personalidad, versículo 6, su influencia dura lo mismo que la vida de una persona, versículo 6, su fuente de energía procede del infierno, versículo 6, no puede ser dominada, subyugada por el hombre, versículo 8, es un mal incontrolable, versículo 8, y está repleta de veneno mortífero. ¿Sí? Es totalmente malo el diagnóstico hasta acá. ¿Qué es lo único bueno que podemos sacar de, de, de esto hasta el versículo 8? Que el Espíritu Santo cuando interviene cambia tu manera de hablar, mi manera de hablar. El Espíritu Santo puede cambiar mi manera de hablar. El Espíritu Santo me puede dar el poder para que yo refrene mi lengua del mal. Versículos 9 al 12 dice, Con ella bendecimos al Señor y Padre, ¿sí? ¿Eh? bendecimos, eh, el ugumen, eh, es un presente indicativo, una voz activa, hablamos bien, hablamos del Señor como Kirios, de Padre como Pater, ¿sí? eh, dependemos del Señor, entonces con ella bendecimos, pero también con ella maldecimos, ¿sí? un modo indicativo de algo que también ya lo estamos haciendo, ¿eh? Kataromai, maldecir, con palabras de maldición. ¿Eh? Esto eh, ya estaba eh, siendo utilizado muy comúnmente en la, eh, en la literatura griega desde los tiempos de Homero, ¿sí? la maldición, ¿eh? el, este, la maledicencia, el epicatarón, epi, maldito. ¿sí? Y saben que eh, en el, el Hebreo se usaba en el, en el Antiguo Testamento de la hebrea cal, calal para lo mismo, para la catara, para la maledicencia. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, obviamente, las maldiciones aparecen. En Marcos 11, del 12 al 14, el 21, y este, cuando Jesús maldice a la higuera estéril y dice, no vas a poder este, dar más frutos. Y en Romanos 12, 14 y 19, donde a nosotros, a los creyentes, se nos eh, prohíbe, se nos induce a no maldecir ni aún a nuestros enemigos. Y entonces, nosotros que tenemos ya esta restricción, seguimos maldiciendo y seguimos diciendo cosas malas. Vos y yo, yo y vos, me pongo en primera persona, seguimos diciendo cosas malas. ¿sí? Y pretendemos que también nuestra lengua haga lo contrario, que sea este, un, una fuente de bendición. ¿Eh? Dice, de la misma boca procede bendición y maldición. Esto dice el versículo 10, eh, perdón, de la misma boca, ¿eh? Romanos 12, 14 dice, bendecid a los que os persiguen bendecid ¿eh? el eugeite o eulogia ¿vieron? El, el, el nombre eulogia es bendición, y no maldigáis, me catarasté, ¿sí? no maldigáis, y el versículo 10, el, el apóstol Santiago ya nos dice, hermanos míos, estas cosas no deben ser así ya no deben ser así y habla de la misma apertura, en el versículo este, 11. Hay hasta canciones hablando de, del agua dulce y del agua amarga, del agua salada, del agua amarga, ¿no? Envía la fuente por la misma abertura lo dulce y lo amargo. ¿Sí? La fuente, el manantial, ¿eh? epeje, ¿sí? Envía, envía la misma fuente. ¿Puede una higuera producir olivos o la vid, higos? O sea, me está diciendo, lo que yo soy voy a producir. Lo que vos sos... Voy a producir. El agua salada no puede producir agua dulce. ¿sí? El agua salada no puede producir agua dulce en su estado. Para que produzca tiene que haber un proceso. Hoy en día, gracias a Dios, se están haciendo procesos para este, desalinizar. De, de, de, ahora dije mal, me parece. O sacar la sal al agua del mar. Desalinizar, creo que es. Esa es la palabra. Entonces, se están haciendo. Pero hay que hacer un proceso para que esa agua salada pueda ser... Dulce Es el mismo proceso que hace el Espíritu Santo, para que lo que en mí está salado, ahora y, y que no va a producir este, a, a, agua potable, se pueda, pueda ser potable y pueda bendecir y se transforme en agua dulce. Eso eh, lo hace el Espíritu Santo. Eso hace de que tu boca, mi boca, comience a cambiar en una boca de bendición. ¿Eh? Terminamos de esta manera. Y te dejo para que vos después completes tus preguntas, tus este, consignas de los eh, cinco días de esta semana. Es muy, muy bueno lo que estamos eh, haciendo. Qué bueno, eh, saludo a Olga Guerra, sí, un, un gran abrazo Olga, un gran abrazo, abrazo Isabel. Este, gracias a los que están este, eh, conectados aquí por la, por, por, por la sala, ¿sí? Ahí los saludamos, les, les dejamos un, un beso. está eh, los escuchamos un, un segundito. ¿Cómo andan Dani y Marcela? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo les va? A ver. No. Ahí, escucha? ¿Hola? Ahí ¿Hola? Está. ¿Hola? ¿Cómo andás? Sí, ahí te ah, escuchamos. Se escucha, se escucha. Bueno, gracias a Dios. Perfecto. Bien? Se escucha bien, bueno. Estamos bien y bueno, contentos de, de poder ver caras. Sí, ¿no? Eh, estamos, está, estamos en la misma, ¿no? Ahí la tenemos a, a Vero, eh, que también está presente, está Ingrid también, eh, y yo le voy a pedir a, a, a Verónica Repollo, ¿vos te animás a orar para cerrar esta clase, Vero? Ahí está, ¿me escuchan? Dale, para? te pedimos que nos... Sí, te escuchamos perfecto. Gracias. Dale, Verónica, escuchamos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por la vida del Pastor David, gracias porque tú, Señor, tu Espíritu Santo lo capacita, como recién nos hablaba Santiago, Señor, para que él, con la responsabilidad que viene de ti, Señor, nos enseñe, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo, Señor, que él dedica, Señor, con excelencia, para que nosotros podamos aprender más de ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque siempre nos hace falta refrenar nuestra lengua. Gracias, Señor, porque de todas las maneras, Tú siempre con Tu gran misericordia, Señor, nos exhortas, nos redarguyes para que cada día vivamos como Tú quieres que vivamos, Señor. Bendigo la vida de Daniel, de Marcela, Señor. Bendigo especialmente la vida de Marcela, Señor. Creemos... En que tú eres un Dios de milagros, un Dios de poder, que tú fortaleces su vida cada día, y sabemos que vamos a ver tu gloria en la vida de Marcela, bendecimos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están conectados a través de Facebook, y queremos, como dice tu palabra en los primeros versículos, no solo ser oidores, sino cada día ser hacedores de tu palabra, Señor, de amar a nuestros hermanos como tú los amas, Señor, y poder demostrar nuestra fe a través de las obras. Te damos gracias por este tiempo, gracias Señor, porque todo te lo debemos a ti. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra, alabanza, el honor y el poder solo a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos por la paciencia, gracias por estar hasta este momento, gracias a los que nos están viendo por, por Facebook, a cada uno de ellos, gracias Natán, gracias Verónica Ojeda, gracias Gladys, eh, gracias Rodi, Isabel, Olga, muchas gracias, muchas gracias, ahí le manda María Laura eh, Miranda, les manda saludos a, a ustedes chicos, eh, Marcela y Dani, eh, allí en, en Mendoza, que Dios los bendiga, nos estamos viendo, gracias María Isabel, gracias por estar hasta ahora, muchas gracias, que el Señor los bendiga, y nos vemos el próximo martes por aquí por, por, por Facebook. Y el sábado nos conectamos este, para las consultas. ¿sí? Que el Señor los bendiga. Chao. Que tengan una hermosa noche.